refechaje en pos de mantener la categoría Ese es el objetivo que tenemos por delante Con mi amigo Osvaldo Valle ¿Eh? A partir de este momentos Osvaldo Nos divide Hay una línea este, que marca Que usted está de ahí para allá y yo de ahí para acá ¿Ok? Sí señor. Habrá piña también? ¿Usted nos va a dar la cara? ¿Otra vez va a ser telefónico lo suyo? Sí, es que que no No hay buena señal por donde mm, estoy ¿No será medio excusa eso? No, algún día lo voy a ir a visitar, le prometo. Bueno. Epa, ¿Es una amenaza eso? Eh, no, no. ¿Va a traer facturas? Eh, ¿Ah? eh, sí, Hay unos sanguchitos pueden ser. Bueno, es bueno, ah. escúcheme, no empiece con sangre repartir de eh, promesas. Eh, vamos, los bifes. Arranca a usted, le voy a dar ese privilegio. Este, siempre el que arranca tiene, dicen que mejor. Pero está bien, yo le voy a dar esa posibilidad. Usted arranca, Osvaldo, lo escucho atentamente. Ah. Bueno, vamos a empezar con el, el primero que es un sacerdote y le hemos denominado la gata. Fíjese lo que sucede. Se me va a olvidar, en una de mis parroquias vino una señora con una gata, una americana, ¿no? Y me dice a mí, padre, yo quiero que me bautices a mi gata porque yo quiero que mi gata esté conmigo en el cielo. Y yo la miré a ella y le dije, pero señora, usted bien sabe que nosotros nos bautizamos a los animales, nos bautizamos a los gatos. Y ella me mira a mí y me dice, pero padre, voy a donar yo 10 mil dólares a la iglesia. Ah. Pues déjame hablar al señor Obis. Y le hablé al señor obispo y le dije, señor obispo, hay una señora que quiere que yo le bautice su gata. Y él me dice, tú sabes que nosotros no bautizamos a los gatos, no bautizamos a los animales. Pero señor obispo, ella dice que va a donar 10 mil dólares a la iglesia. ¡Ah! Pues no solo hay que bautizarla, sino alístala para la confirmación me va a olvidar en una de mis parroquias. Claro, si no joder, me... era... se entiende, chicos, ¿no? Claro, claro, claro. Muy bueno. Son ya me las 10 de la mañana, ¿no? no, no. Gustó. Son las 10 menos 10. Este, bueno, segundo recreo, Osvaldo, querido. Bueno, ahora vamos a la manera de caminar, como una señora eh, termina haciendo una compra y, y fíjese cómo camina en el final de este, esta parte, esta ¿Sí? acción. Bueno. Aquí está su bolsa, gracias. Escoja, escoja. ¿Y a usted qué le importa cómo camino, idiota? Claro, no, ah. claro, porque. Aquí está su él bolsa. estaba diciendo gracias. como que elijan, es... elijan, ¿no? Escoja. Sería así, Osvaldo. No exactamente. exactamente. <risa> está vendiendo su producto, Joven. Claro, claro, claro, claro. Viene muy bien, Osvaldo, eh. Escoja. Muy bien. Sorprendentemente bien. No, bueno, para un poco. Sí. Eh, tercer recreo, Waldo. Tercer recreo como la mamá le da tarea a sus hijos. Mamá, me ayudas con una tarea. Sí, mi amor, ¿qué te dieron? Tengo que dar un ejemplo que es un preinfarto y otro de infarto. Ajá, bueno, a ver. Un preinfarto sería, por ejemplo, cuando tu papá sale apurado y se olvida el celular en la mesa. ¿Y qué es un infarto, mamá? Cuando tu papá regresa a buscarlo y se da cuenta que yo lo tengo en la mano y está desbloqueado. Anota eso. ¿Mamá, ¿Me ayudas con la claro. tarea? Si sí, mi amor, porque... Entendimos, Tano. Claro. Rodi. ¿Esto le ha pasado a Osvaldo Valle? No, no, no sé. No, sé. No, no, no, esto le pasa no sé, a toda no. la gente que tiene pareja. No, no, no sé. qué sé yo. Depende de las culpas que tengas. Bueno, bonus tracos, Osvaldo. No, no, no. Vamos con el bonus tracos. <ríe> Pues cuestión de perros, eh, en cuestionario de perros, bueno, en un diálogo muy amable, fíjese lo que sucede en este momento. Una pregunta por inteligente. Pregúntame. ¿Van cambiado tres señoritas? Ajá. Una gorda, una alta y una flaca. Sí. Cada una lleva de un paraguas. Ajá. ¿Cuál de las tres se moja? Obvio, ¿la gorda? No. ¿La flaca? No. ¿La alta? No. Entonces. ¿Y quién te dijo a vos que estaba lloviendo? <risa> una pregunta por inteligente. Pregúntame. ¿Van cambiado tres señoritas? Ajá. ¿Una gorda, una alta? Y... ¿Sí? Cada una lleva de un paraguas. Chicos, qué Chico, bien que goza? hablen no. los perros. No. No. Entonces, ¿Y quién te dijo a vos que estaba lloviendo? Una pregunta por el No, pero Osvaldo, usted es un crack, la verdad, yo no tengo cómo competir, chico, contra él. Este esto. recreo hasta la altura de la final. Este chico. recreo no es sé campeón del mundo. Osvaldo, la verdad me deja la vara muy alta, ¿eh? <risa> bueno, bueno, el tema es, bueno, usted dice que yo, el tema es competir. Obvio, obvio, obvio. Pero no es tiempo, tenés tiempo para retirarte, Tano, de yo, la competencia. Sí, claro. Yo casi que me retiraría, de, de no ser que tengo preparado un recreo. Pero esto ha sido, chico, ha rosado la excelencia. Me toca a mí, Osvaldo. ¿no? ¿Tiene un televisor cerca o ¿O te vas manejando? No, no, no, no, no voy manejando Pero ahora lo veo, dele, dele. Bueno eh, El primero, chicos Esto es... Eh, está no, está no, pensalo, sí. pensalo Bueno, pero Por ya ahí está ahí podés no, hacer sea. la gran menen con no, Néstor No, no, no me puedo bajar No, no, no, no, le, no le daría legitimidad la, a la lanzó. victoria de Waldo Valle Está rondando ¿Eh? el fantasma, ¿no? Eh, chicos, nocaut técnico Así se llama el primero Este... <risa> ya hemos visto situaciones que pasan con la famosa piñata Sí Este... Que alguien se mete donde no se tiene que meter ¿O no? Sí, claro. Siempre hay que tener mucho cuidado con la piñata miren. Ojo Chicos No A él mismo se le dio No <risa> Chicos, se, se ríen solo Claro, chicos Ah, le rebotan en el árbol Pero queda nocao ¿Tú no te das cuenta? Claro, rebota en el árbol Pobre, calcula mal La mandíbula le quedó, no sé para comenzar bien, ¿no? Me gustan las ojotas. Este, ahora, es knockout, chicos. Literal, como es tal. Es knockout. Bueno, eh, yo creo que por esto estoy al borde de considerarme ganador. Eh, no, ojo, silencio, ojo, por favor. podés estar cayendo en el facilismo de los golpes. Silencio, silencio, Silencio. Silencio, por favor. Escuchen esto. Hay una propaganda muy conocida en el fútbol, Sebastián. Cuando va a, a comenzar el partido, ¿qué dicen? Hay tantas. Bueno, pero hay una que es muy conocida. ¿eh? Que dice, arranca o no arranca. O no arranca. Bien. ¿Qué <risa> El, <cugilo y> <risa> El gasolero, ¿no? Es como que ahogado. <risa> <¿Qué>? <risa> Está ahogada, que la, que la pasen a Nasta, la ¿verdad? <risa> Se enoja un poco la chica, ¿eh? ¿Pero qué hace ahí con la madre? Absoluto. <risa> Para vos hay, hay como que pasar a otro estadio de la risa Pareciera, no, pareciera Bueno, eh, tercer recreo del video, chicos Ayer los chicos de Nihil vinieron con temas musicales, ¿se acuerdan? no? Bueno, en este caso son cosas que a mí me hacen rey Que generalmente a la gente no le causa gracia, pero a mí sí eh, Y se llama Perdiendo el Control ¿Por qué la caché a Roddy? ¿Por qué? Ahí, ahí, ¿por qué? Y es que uno tiene que tratar de no caer. Claro. Qué lástima. Morir, morir, morir, morir, mirá. Qué lástima irte al descenso por repetir un video, ¿no? No, este video no lo hemos pasado. Denme fecha. ¿Cuándo pasaron? No, igual yo estaba preguntando, no lo decía, ah, por este no, video. Bueno, te digo, porque a mí me gusta que tengan pruebas. Bueno, y el último recreo, Osvaldo, con este. Yo, esto es tope de gama, ¿eh? Chicos, lo que viene a continuación es tope de gama. Permítanse disfrutar de este video. Hay un tema muy conocido que, que dice de reversa. ¿Te acuerdan de ese tema? Sí. ¿Cómo es el tema? De reversa, mami. Bueno, esto le pasó a esta señora, a mí. Ah, okay. Señora ¿Por qué va tan adentro, ¿no? a tardar tiempo? Dame la señora Pero ella sigue, sigue Yo vi este video en Twitter eh, Y el título era Nuestros salarios acompañando la inflación. <risa> Miren, vuelve, vuelve, vuelve Roddy vuelve. ¿A dónde va, señora? Pero, Pero no se resigna Y lejos de resignarse Roddy Va, bien La contramanda, Rosalía Sí Ay, Mire, mire, ahí va Nada más, nada más Claro Pero como que no tiene muchas ganas de estar ahí, me parece Mire, mire, mire, <risa> Chicos ¿Qué te parece, Roby? Y ahí cierra con un de cadera una vez intenté una clase de estas así Sí, es muy difícil, ¿no? Hice exactamente lo mismo que la señora Bueno, todo al revés eh. Chicos, ha pasado así el repechaje. Eh, creo que el público va a tener muy difícil la decisión. Así que, Osvaldo. ¿Podemos dar nuestra opinión nosotros? Eh, no, no, no, porque son 7.44 minutos de la mañana, ya está, así, chicos, y nos tenemos que ir a la pausa. Pero a opinar. Bueno, Agustina, te vamos a escuchar. A ver, ¿qué, qué tenés para decir? No, me parece que claramente el, el recreo de Osvaldo ha sido muy a su superior. superior. Sí, Daba esa sensación Sí, sí, sí, sí. Yo no quiero influenciar en los televidentes claro. Pero es muy superior pareciera, pareciera. Hiciste lo tuyo, Tano Pero no no No alcanza no Está bien Bueno, como pero patronato. veremos qué dice el público no Entonces el patronato de nosotros Sería Me van a dejar no afuera vas, entonces No vas a hacer la gran Yo diveta, te dejaría ¿no? afuera Claro, claro Bueno, Osvaldo Parece que acá en el grupo íntimo Ha ganado usted Veremos qué dice el público eh. Bueno, exactamente Esperemos Gracias a todos los que votan A todos los que ya, bueno Siempre más. Gracias, Salas por todo. Y, y María Agustina también por el saludo y por acompañarnos. Eh, te lo merece por tan glorioso recreo. Osvaldo, le mandamos un abrazo. Gracias por la buena onda de siempre. ¿eh? un chao, chao. Un crack total. Chao, chao.